Módulo académico de aprendizaje, electiva gestión del riesgo, unidad didáctica 2, identificación del riesgo. En el estudio de esta unidad, usted desarrollará competencias en el manejo de identificación de las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y consecuencias, a través de los saberes y conocimientos, establecimiento del contexto de la organización, e identificación del riesgo.